Bueno, pues empezamos a saludarles en este día, en este momento. Ah, qué, qué hermoso día, ¿verdad? ¿Ves? Tenemos un buen gol. Y pues bueno, ya estamos en vivo y somos sus amigos. Sus amigos, Elida. Y Rafael Cabaz. Así es, bienvenidos. Bienvenidos en este momento, este tiempo que, que le dedicamos para la oración, para la comunión con nuestro Dios, invitándoles a ustedes también a, a estar en este tiempo y en esa comunión con el Señor, gracias gracias, gracias a todas las personitas que pues ya en este momento ya pudieran estar con nosotros y dándoles las gracias por todas las personitas también que han estado compartiendo estos videos, así de que mil gracias, y les damos la bendición en el nombre del Señor. Así es. Entonces, como les dijimos, somos sus amigos, Elida y Rafael Cavazos. Estamos aquí en vivo y estamos en Facebook, vamos a en YouTube eh, y en un montón de páginas sociales que pues, tenemos. Así los, es. La, la, los videos que estamos realizando. Sí, Así es. ¿verdad? Este, entonces, eh, algo que... Entonces hemos compartido en otros días, en, en otros videos, eh, parte de nuestra trayectoria, ya hace muchos años, la verdad. Sí. Eh, no es que y, estemos y, viejitos, ¿eh? Porque no, no, no, no. No estamos viejitos. <ríe> de ninguna manera. <ríe> Somos de antier, pero no, no, no, no, pero no viejitos. Sí, no, es que el, el, el, el espíritu no envejece. No, no, no, no, para nada, para nada. Eh, el hecho que andamos cerquita de los 80 años, eh, pues y hoy en nuestra voz o sea, oh, no, no no no no a, a poco no, sí. y luego nos ven y dice, ni, ni, no, no, ni no, necesitamos decirles ya, ya lo están viendo eh, ento <risa> <risa> entonces este, es, es hermoso <risa> que a, a nuestras edades eh, podamos estar sirviendo al señor de esta forma de esta manera nos da gusto es, eh, pues ya con tantos años de trayectoria en, en la radio en los videos en el ministerio predicando, en fin, eh, orando por la gente. Eh, damos gracias a Dios por ello. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor y pues sí, para Él es la honra, la gloria y la alabanza, porque sin Él nada somos y nada podríamos hacer. A así es. Entonces, pues vamos a continuar eh, y pues le damos eh, un cordial saludo eh, y una invitación a estar con nosotros en un tiempo de oración en los momentos amén. Eh, aquí con nosotros porque miren la mejor manera sí. la, la mejor manera que hay para estar en una perfecta relación con Dios es la oración amén así es. es la oración nosotros estamos en comunicación con el Señor a través de la oración amén y el Señor nos da respuestas de una manera tan tremenda que, que, claro. que a veces nos quedamos hasta sorprendidos de cómo amén, el Señor amén, contesta. Amén, amén, pero Él siempre nos habla también a través de la palabra. Amén. Amén. Así es. Es maravilloso de veras. Y lo hemos dicho de esa manera. Es como un camino de, de dos días. Uh -huh. Nosotros subimos al Señor a través de la oración. Uh -huh. Y Él baja a, sí. con, a conocerse a través sí, de la palabra. Amén. Oiga, y hace como eh, un doble camino Claro. Y es la mejor forma de cómo nosotros podemos estar en comunicación con el Señor. Entonces, y tú lo puedes hacer. Y ahorita vamos a estar viendo Amén. unos pasajes que me parecen que son sumamente importantes para compartirlos con ustedes. <coughs> Perdón. Entonces, vamos entonces al, al, al inicio de, de estas láminas para que usted pues las pueda ver y apreciar lo que hemos preparado para ustedes Bien, así es. la palabra de Dios nos dice en, en el Salmo 145 sí. versos 18 y 19 Bien. en la nueva Biblia viva, es una versión que me ha gustado estar usando pero fíjense lo que dice el verso 18 nos dice así, el Señor está cerca de cuantos lo llaman sí, de todos los que llaman sinceramente Miren, Alabanza cuando tú oras, oh, mi Cristo. Es que nos acercamos a Él. Maravilloso Entonces el Señor está cerca de cuantos lo llaman. Bueno, pues, nosotros estamos llamando ahorita al Señor precisamente. Sí, amén. Porque, y, y, y siempre que vamos a empezar, sí. primero oramos. Amén, amén. Para, que, para pedir la sabiduría, amén, la comunión, para, para que el Señor eh, ya esté conectado con nosotros, nosotros con Él y vale, ya, cuando estoy poniendo yo, esta, esta imagen aquí de esta chica imagínense ¿no? uh -huh. eh, qué, qué bonito es poder orar. Y no tiene que poner las manitas así es, es, es una foto que, sí, es, que, que sí. tomamos de, del internet y es todo lo, lo que es estoy, una imagen nada más uh -huh. no, no es mi esposa ni es mi hija es una no, foto de, de, del internet no sé, y, ¿tú? entonces pero esa actitud de oración, esto que ella está dándonos a, a saber allí en esa imagen, así es. que podemos tomar el tiempo necesario para orar. La, la, la posición, la posición sí. del corazón es, es más la más importante. importante es la importante, Mira, déjame decirte, ahorita hace unos momentos eh, que antes de entrar a, allá aquí al aire, estaba comentando con mi esposa. De un lugar, de ahí en Macalén, donde, donde íbamos a caminar, ahí en un high school. Me gustaba ir de ahí en la noche a caminar y a orar. Así es. Y le daban un montón de vueltas ahí a la, a la pista que estaba allí. Así es. A, a mí me gusta orar caminando. Uh -huh. I Amén. Mean. I mean. me, me encanta. Eh, pero hay quienes se encierran en su cuarto. Uh -huh. Hay quienes se rodean en su cama. Sí. ¿Hay quienes en la mesa? En la mesa. ¿Hay quienes se van a su carro y ahí se encierran? Sí, Si eh. no tienen más privacidad, se van a su carro y ahí se encierran. La forma como tú lo hagas lo importante. es lo importante. Uh -huh, uh -huh. Muy importante. Lo importante. El caso es que tú es este. de rodillas espiritualmente delante del Señor, no físicamente, sino sí. si lo puedes hacer físicamente, la, pues qué bueno, Con la, conexión, la conexión, la conexión, esa conexión la es, conexión es muy importante, mire, esto es similar a cuando nosotros, queremos luz ¿qué hacemos? ponemos el foco y lo ponemos en, en, en la electricidad, lo, lo enchufamos, uh -huh. y lo conectamos el... y abrimos el switch uh -huh. y se hace la luz amén Así, así, también es, tú también, así Tienes es. que hacer lo mismo De conectarte con el Señor Correcto ¿Cómo te vas a conectar? Con la oración Por eso vamos a Eso lo vamos a decir no sé cuántas veces Amén Porque dice el Señor Que Él está cerca De cuantos lo, cuando llaman. lo llaman Amén. Sí de todos, los... de todos los que le llaman Sinceramente Amén. Amén tenemos que hacerlo con sinceridad. tenemos que hacer con el deseo es. de que Dios escuche nuestra oración, nuestro ruego, nuestra petición. Con el corazón, sí. Y entonces el Señor va a responder. Amén. Amén vamos a continuar. Es. Ahora vamos al verso 19. Verso 19 dice, Él cumple los deseos de quienes le temen. Escucha su clamor de auxilio y los rescata. ¡Mire que Dios qué hermoso, Dios, qué hermoso. Eh, Cumple los deseos. ¿De quienes De quienes de temen. No está hablando aquí de temor, de, de, de, de así de miedo. No, no, no. No, no. no. no, no, no. De, de, de acercamiento. De reverencia. De, reverencia, de, reverencia, uh -huh. de ese, acercamiento ese acercamiento. Como de, de eh, del padre con el hijo. Sí, amén. O del esposo con la esposa. O la esposa con el esposo. Ese acercamiento. Sí, de convivencia, de, de, de, esa, de esa relación Ajá. muy íntima, muy personal, amén, amén. Entonces, él cumple los deseos de quienes le temen, amén, y amén, dice, Dios. escucha su, su clamor, amén. o sea, su predica, su, su, su, su petición, su petición su, entonces, y de auxilio, y sí, los rescata, los rescata. Sí, amén. o sea, ¿qué quiere decir? Eh, Recuerden ese pasaje, si es que ustedes ya conocen algo de, de las escrituras. Cuando Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Estaba el viento, estaba la, una, una, sí, una tempestad te ahí, por te así pesada, decirlo. Así es. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Amén. Digo, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Uh -huh. Porque venía caminando sobre las aguas. Así es y Pedro empezó a caminar empezó, se empezó. bajó de la barca y empezó a caminar empezó físicamente paso, ¿sí? uh -huh. pero cuando volvió para ver la tormenta ¡bum! es que se hunde <risa> sí quitó la... y le grita señor clamó a él y lo auxilió y lo rescató ¡amén! así es y le dice ¡ay Pedro! si ya venías caminando ¿por qué dudaste? Exacto, exacto ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Sabes por qué? Porque se volvió a ver la tempestad uh -huh. Y le dio temor Sí Esto puede suceder lo mismo Con mirada de, de Jesús sí. Con todo lo que hay ahorita Todo eso que se está oyendo hablar De, de, de, de, de que, que cuídense Que sí, no hagan siento, esto, yo, que no hagan lo otro uh -huh. que no, Y cubranse Y, y lávense las manos No sé qué tantas veces en el día el peor que los judíos, ok, entonces así es. miren, tenemos que tener más la confianza en el Dios grande, fuerte y todopoderoso. Amén, amén, así es. Eso no quiere decir que se descuide. No, no, no, no, no, no. Pero no ve ya, ya la pandemia como como una tormenta que usted ya va caminando. sigue caminando. Siga sí. caminando. Sigue manteniéndose. ¿Por Porque él, él escucha. Sí, amén. Él escucha. Él y nos auxilia y nos rescata. Sí, amén. Así es. Él, Él nos, nos cuida, responde. Él nos protege. Amén. Miren. Así es. Son cosas bien importantes que tenemos que mantener bien, bien, bien, Dios bien Dios. dentro de nosotros. El Señor. Tenemos que tener la confianza más en Dios que en cualquier otra cosa. Amén. O que en cualquier otra persona. Amén, así es. Si usted se aferra al Señor. Él escucha su clamor y le da el auxilio y, y, y rescata. Amén. Eso es lo bonito Amén. de la palabra. Así es. Porque estamos viendo la palabra. Ahora, me gusta usar algunas versiones diferentes, porque en ocasiones se nos hace más fácil poder ser compartir. Para que los puedan Porque entender. no todos tienen las mismas capacidades de, de, de entender. De, de entender. Las es. versiones más antiguas son un poquito más complicadas, más entrincadas las palabras, y por eso tratamos de buscar la manera de cómo darle una palabra más simple, más sencilla, a manera que todo el mundo lo puede entender. Amén. Correcto. Porque sí. mire la educación, o sea, la, la académica, cada día está peor. <risa> sí, sí, no, que ha, ha ido mucho en, en decadencia. Oh, sí. Entonces, eh, pero tratamos de acercarnos a usted de la mejor, de las maneras, en la forma más más respetuosa, por supuesto. Sí, vamos a continuar. Sí porque el tiempo ya empezó a caminar, Camina pero rápido. rápido sí es. Sí Ahora es. vamos a estar en Proverbios 15, 29, en la misma Biblia viva, eh, que es una versión bastante cómoda, la verdad. Y dice el 29. Dice, el Señor está lejos de los malos. Ah, aquí vamos a hacer un paréntesis ¿De quién está lejos ese señor? Malos. De los malos De Sí De los malos Miren Aquí, en el área donde vivimos aquí, cerca de, de Dallas Ajá. Todos los días hay crímenes Ah, sí, todos los todos días Todos los días Todos los días Volteo para mi país, México Ay, y si hay crímenes todos los días pero no solamente esto, los crímenes que hay desde de, de los que traen las armas. Sí, sí, sí, sí. No, la violencia que también hay en el hogar. Eso, hay mucha violencia. Ha aumentado el número de víctimas en los hogares. En los hogares. Cuando el esposo se pone del de lado de los malos y golpea a los hijos y a veces hasta la esposa. Sí. Y hay quienes hasta les quitan la vida. Sí, sí, sí. Esto está tremendo. El Señor está lejos de esas personas. Sí, no está muy de los malos. Lejos, sí. Pero fíjate pero lo que dice. Pero sigue diciendo. escucha las oraciones de los justos. Usted manténgase en esa postura de los justos. Sí, amén. Ore, ore por el esposo, ore por la esposa, ore por los hijos, ore por los vecinos, ore por los compañeros de trabajo, ore... Por, la, por los presidentes ore por los gobernantes, ore por los que son injustos, por los que son malos, ah, ore por ellos por vamos a orar no por él, ellos sí, sí. amén pero tenga usted la plena confianza de que Dios escucha la oración de los justos es cierto, cierto. usted sea la persona de los justos usted póngase en esa posición ese es el mejor sillón que usted puede tomar para descansar el Señor de los justos Ese sillón es muy confortable Ahí ahí manténgase ahí Tranquilo, tranquila En el Señor sí, Esa es el, la butaca o es El asiento, el espacio Que usted debe de, de conservar Porque ¿Por porque Dios escucha las oraciones de los Amén, justos. amén, así es Él escucha las oraciones de los justos Entonces mi amado y mi amada Estemos del lado De los justos y alejémonos de los malos, de en ese sentido, es. lo que podemos hacer por ellos es orar Amén, así es, así es. Por ejemplo acá en Estados Unidos que tronque esto, que vamos, vamos a orar por él, vamos a bendecirlo para que Dios toque su vida, amén. vamos a dejarnos amén. las manos del Señor, el sí, Señor es el único que lo puede cambiar, el Señor es que puede transformar su corazón, su vida que López Obrador o que, que cualquier otro Cualquiera. presidente de cualquier otro país, si eh, eh, Dios no los puede cambiar, el Señor sabe qué hace con ellos. Así es. Los quita, los cambia, los, los, el Señor va a hacer algo. Él sabe lo que va a hacer. Usted sea de los justos que apoya con la oración sobre los malos. Así es. Señor, así es este hombre es así, esta persona es así usted señor encargue usted o de ella Amén. porque puede ser hombre Amén. puede ser mujer Amén. entonces usted tome sí. esa postura del ser del que Dios sí escucha sus oraciones porque está sentada en el lado de los justos toma esa postura el mi amor amada. el amor cubre multitud de pecados y cuando el, el señor empieza empieza a hacer la obra, eh, es algo tremendo, y, y podemos ver la diferencia de, de, de, de aquella persona como era en, antes, y como es ahora, eh, es algo precioso. Amén. Así es, así es, entonces, usted manténgase ahí, en, en el Señor. Vamos a continuar. Amén. En Mateo 66 6, nos habla la Biblia, pero... Cuando ustedes oren, háganlo a solas, a puertas cerradas. Y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, lo recompensará. Yo te amén. les decía cómo me gustaba a mí eh, allá en el valle. Sí. Y aquí yo también me salgo a caminar y, y me pongo a orar. Amén, amén. No es que haya un lugar más, más especial para, para mí. Sí, claro. Eh, pero cuando ustedes oren, háganlo solas. Amén. Les decía, si no hay más, métese a, al baño. Así es. O en la recámara. O aparte de un lugarcito. Sí, que no haya interrupción. Amén. ¿Por qué? Porque esa es su relación íntima con Dios en ese momento. Amén. Amén. Entonces, es. que, esa, que esa intimidad que está teniendo con Dios es su oración hacia el señor amén y dios le va a revelar a través de la palabra o le va a dar la respuesta de acuerdo a la necesidad que usted le esté presentando al señor cuando usted ora con otra persona también es importante pero ya es ya es en un común acuerdo de orar como pareja eh, de, de orar con los hijos de orar con la familia o cuando sí, se puede orar amén. en la congregación o como lo hacemos nosotros aquí pero sí, todo lo, lo, de todas las formas lo puede hacer, lo puede hacer amén. pero la personal es a solas a sola. a sola. sí, ha, hay un, un himno incluso que, que dice a solas al lugar yo voy uh -huh. o sea cuando Jesús nos puso se muestra de Venía ir a, ir a orar es uh -huh. solo sí. dejaba a los discípulos a, a un lado y Él se iba a orar al Padre. Amén. Él como Hijo iba ante el Padre. Amén, así es. En, en, en esa calidad así humana que, que tuvo Jesús, no dejaba de tener esa relación personal. Y por Amén. eso andaba haciendo tantas maravillas y tantas cosas bellas que nos dejó a través de las Amén. escrituras. Así es. Y el Padre de ustedes, que conoce todos los secretos, los recompensará. recompensará. En otras versiones nos hablan de la recompensa en público, o sea, la gente se va a dar cuenta Amén. que hubo una respuesta de, de una parte de, de, del altísimo. Entonces esto es lo, lo hermoso, esto es lo bonito mi amada, esto es lo bonito mi amado que tiene esa correlación con el Señor manténgase, manténgase en esa armonía con el Señor. Amén. Vamos bien, a continuar. Bien. Muy bien, ahí en primera era Juan, primera Juan, era el primero Juan 3.22 ¿Qué nos dice? Y nos dice 22, dice Cualquier cosa que le pidamos la recibiremos. Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Mire, fíjense la, la importancia de cómo Dios nos está diciendo que tiene que ser. Para que nosotros podamos recibir. Amén. Por eso Dios nos habla a través de la palabra. Sí, amén. Nosotros tratamos de explicar lo que el Señor nos está diciendo también a nosotros. Y cualquier cosa le pedimos, que le pedimos, la recibimos. ¿Por qué razón? Uh -huh. Aquí ya nos ha dado la razón. Porque, porque obedecemos, obedecemos sus mandamientos. Uh -huh. Y hacemos lo que, que le agrada. agrada. Amén. Amén, porque él, eh, o sea, él, él se entregó, él se entregó a sí mismo por amor, uh -huh, por amor él. a la humanidad. Entonces, ese amor, ese amor, él quiere que nosotros también lo compartamos. Ah, hay verdaderamente tan tanta alabanza y tanta gratitud al Señor que tenemos que darle porque entregó su vida, entregó su vida por nosotros y ah, decíamos ayer que, o sea, ya ahorita no, no se cantan los, los estribillos que nosotros entonábamos en, en aquellos tiempos y, y hay un, un, un estribillo precioso que habla precisamente de, del amor, dice que amor es entregarse, entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro le pueda hacer feliz. ¿Sí? Ver, buscando lo que a otro le pueda hacer feliz. Entonces, qué lindo es vivir para amar. Qué lindo es amar, ¿para qué? Para dar. Dar alegría, felicidad, y darse uno mismo, eso es amar. Si tú amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es amar. Qué lindo es amar para dar. Dar alegría y felicidad. Darse uno mismo. Eso es amar. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, en esa, en esas alabanzas. Eh, podemos levantar nuestras manos y, y, y decirle al Señor, con mis manos en alto, con alabanza en mi boca, con un canto en mi alma, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Con mis manos en alto, yo te alabo, Señor. Qué lindo es vivir, qué lindo es vivir para amar. Y qué lindo es amar, para dar, y dar alegría, y felicidad, y darse uno mismo, eso es amar. Amén. Gloria al Señor, Amén. alabado sea su Amén. nombre. Me hiciste recordar aquellos años, cuando empezábamos, nosotros eran, Así era, es. allá en, en Reynosa, eso fue es. en, en Reynosa. Ah, hermoso, hermosos tiempos, Precioso. Eh, que ahora ya no nos vivimos, lamentablemente, ya, ya no, lo es di. no es está... diferente. Las alabanzas son diferentes. Saben hermosas, pero muy diferentes. Antes sí. había más inspiración, no, no sé qué, qué pasa, pero sí. eh, yo, yo no soy compositor y ni la... soy cantante. Pero desde de, eh, de la unidad esa de, de, de que eh, Señor únenos con tu amor, Señor, únenos con tu amor. Y Señor, bautízanos, Señor, bautízanos, bautízanos con tu poder. Y que, que manda fuego señor manda fuego señor y bautízanos con tu poder bautízanos con tu poder alabanzas preciosas que podíamos entonar y entregarnos en esa alabanza al señor se olvidaba desde que el mundo existía estabas en esa en esa comunión con el señor y, te, y podías pasar eh, tiempos muy muy, muy grandes y muy largos y mi cuenta, mi cuenta te daba. Así 50 es. 50 te daba. Eh, los tiempos 50, han cambiado 50. definitivamente. Pero, miren Dios es hermoso mm -hmm. y Dios nos ha permitido estar aquí, en mi esposa y yo, eh, compartiendo con ustedes esas experiencias vividas. Mm -hmm. Y las que queremos ir. Continuamos sí, sí, sí, sí, viviendo continuamos, y que ahorita claro. se les estamos queriendo compartir amén, a ustedes, amén. ese es nuestro anhelo, puedes compartir es, esas experiencias que pues que, que estamos viviendo y que nos gustaría volver a, a revivir muchas de ellas, que han sí. sido unas gran, grandes experiencias. Amén. Entonces, ahora estamos viviendo nuevas experiencias, por ejemplo, al estar con nosotros con ustedes, perdón. Eh, que no estamos aquí, eh, en, en, eh, aquí en, en el Plano, en Texas. Eh, Usted está, no sé, en el, Valle, en el Valle, está en Houston, está en California, está en Nueva York no, no sé dónde usted se encuentre, o está en México, en Monterrey, en no sé, en Guadalajara eh, en Guatemala, en, en El Salvador, en eh, Colombia, Venezuela porque también en Venezuela nos ven, nos, ah, nos sí, escuchan. Sí, sí. Eh, en España, eh, en Suiza. Ah, sí, en muchos lugares. Eh, sí, eh, en Suecia. Amén. Eh, en fin, es, es, es increíble que los medios ahora nos permiten trasladarnos a grandes distancias Amén, escucha, aunque estemos aquí nada. Del más. Nombre del Señor. Amén. Eso este es lo hermoso Amén. y el mensaje es el mismo. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Y nosotros hablando con Él a través de la oración. Y es es importante. Que Amén. nosotros juntos podemos orar. ¿Por qué vamos a orar? Por una mejor calidad de vida familiar, y espiritual, para todos. Para todos. Miren, esto cada vez es más importante hacerlo. Muy importante. Cada vez hace falta más unir a la familia. Sí, amén. Estar orando por los, la, la, la esposa por el esposo, el esposo por la esposa. Por los hijos. Por los hijos. Por los nietos. Por los nietos. Porque ya tenemos ah, nietos. Eh, por nuestros familiares. Pues, incluso por nuestras amistades. Pues, y Dios. por ustedes sí, que pues, también están sí, escuchándonos. Y, sí. y voy a estar viéndonos, bueno, están viendo las láminas que le estamos poniendo. Entonces. ¿Hay motivo de oración? Claro que sí. sí, sí hay. ¿Hay necesidad? Sí. Claro que sí. Amén. Pero bien. también es bien importante que les enseñemos a orar. Sí, amén. Que sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque uno no nace con eso. No. Es algo que se va aprendiendo con el camino. Sí, amén. Yo me recuerdo en aquellos días que, que estaban los nuevecitos, por así decirlo. <coughs> Le digo al hermano Pedro Javier, en la 15 años, oye, pero, ¿cómo le hago para orar? ¿Cómo <ríe> ¿Y sí. saben qué me contestó el hermano Pedro? Le digo, pues nomás repite como hacen los demás. Oye, ¿es como están haciendo? Y tú empiezas a imitarlos, a darse imitar, o cuenta. Pero no, no diciendo las mismas palabras, sino... sino me, lo, que, lo que salga de tu corazón Lo, lo que va saliendo de tu corazón uh -huh. Y conforme lo vayas practicando Vas a ir mejorando y mejorando Y mejorando y mejorando Y ahorita ya tenemos sí, amén, un amén. montón de años Haciéndolo Amén. Y Tratamos de ayudar Porque yo también un día no sabía orar Así es. Pero bendito sea el Señor, Gloria al Señor. Porque Gracias. donde estábamos yendo Aprendimos a hacerlo de menos, de menos, de menos. Yo quiero compartir eso con todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Y ayer me hacían una pregunta una, una persona, <coughs> ¿Qué, ¿qué religión predicábamos? Ninguna. Aquí no estamos hablando de, de una doctrina en particular, de, de, de, de una religión en particular. Aquí lo importante de es, es Cómo podemos mantener la relación con Dios uh -huh. A través de recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones Y que Él se encargue de moldear nuestra vida Sí, amén, amén, amén A través de la oración y a través de la palabra El congregarnos es importantísimo Para seguirnos alimentando amén. La convivencia con, con los demás hermanos Pero la relación con Dios es personal Amén es totalmente personal. Tú le aceptas, tú le recibes y ya tienes una relación con Dios. Amén. A través de Cristo Jesús. Sí, amén. Así es. Y eso no es religión. Es relación. Esa relación que tú puedes tener con Dios a través de Cristo Jesús en tu vida. Amén. amén y eso amén. es lo más importante. De ahí ya depende tu vida espiritual. Y ya algo que tú te preocupes por querer saber más entre más lees, entre más horas vas mejorando tu condición, entre más practicas eh, los estudios bíblicos y todas esas cosas, entonces eso ya te va armando más y más y más y más y más, sí, entonces amén. es la forma como una persona puede crecer también espiritualmente amén. por eso hablamos, por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para, para todos, todos amén. porque es. tenemos que mejorar, amén no podemos quedarnos nomás así pues no, ya lo recibí ¿Y qué, qué más estás haciendo? No, no, pues nada. No, pues, hazle, mijito, hazle, mijita, ¿por qué? Así no, no, no va a pasar nada. Sí. Porque dice que los tibios van a ser vomitados. Sí, así es. Entonces, esto es lo importante, mi amada. Esto es lo importante, mi amado, de estar siempre unidos en el Señor. Amén. Creciendo y aprendiendo cada vez más. Así es. Oremos. Sí. Señor, oh, mi le adoramos mi y le bendecimos. Le honramos y le glorificamos. Sí, Señor. Sí, ¿Cómo nos darle señor, gracias, gracias, Padre gracias, Santo, gracias, por su amor, gracias. por su misericordia? Gracias, Señor. ¿Cómo nos tratar de ayudar, gracias, Señor? Porque señor, nosotros también recibimos ayuda en un sí, principio. Sí, Señor. Gracias. Y todavía señor. seguimos creciendo, Señor. Sí, mi querido. Y todavía seguimos aprendiendo más. Sí, Señor. Le necesitamos, Señor. Y sí, de... Padre Santo, que todas las personas que están ahorita en contacto con nosotros, sí, donde quiera que ellos se encuentren. Gracias, Padre. Nos bien. conozcan o no nos conozcan, Señor, no importa. Bendiga a cada. Usted sea con ellos. Que escucha, Señor. Bendígales. Cuídeles. Guárdeles. Pongan en ellos, Señor, ese espíritu que tengan, de querer ambiente, ser señor. más y mejor en ustedes. Sean bendecidos, Señor. Y que ustedes puedan compartir. Sí, Señor. Y que estos materiales, Señor, los puedan compartir con aquellos que ellos conocen. Sí, Cristo. Sí, señor. Así como se comparten tantas cosas en ah, la internet. Ay, ya que ellos también puedan compartir de estos materiales, que no se queden ahí nada más en el olvido, no, que se compartan, porque todo el mundo necesitamos crecer espiritualmente. Y padre mío, padre mío, en el nombre de Jesús, que cualquier persona que en este momento está pasando por un momento de crisis de salud a ti te sí, digo, señor. mi amada. También a ti te digo, mi amado. Porque señor. Pon sí, tu señor. mano ahí en la parte central de tu cuerpo. Su mano de poder, Padre. Porque, y vamos a reprender toda la enfermedad, toda dolencia, todo lo que te está sí, molestando. Señor. Todo lo que te inquieta. Padre sí, Santo, en el nombre sí, de Jesús. Sí. Sí, en este nombre sí, que es sobre todo el nombre, sí, Señor. señor. Ahí donde esa Jesús. personita ha puesto su mano, sí, porque señor. tiene ese problema, tiene oh, Padre, esa necesidad de salud. Sangre, Ponga su mano de poder sobre ella, Señor. Cristo tiene poder. Santo eres. Y Padre, dele la sanidad. Dios. Sí, Señor. Dele el deseo de dele su dele corazón. Su sanidad, Padre. Y Padre Santo. Todos los que están ahorita es contagiados de de de de con el, el, lo del virus. Santo, señor. Dele la sanidad, Señor. Proteja a los médicos y dele también a ir la salud. En Señor. Todas las personas que están ahí, el Señor. cuidado de los enfermos, denles la Señor. salud, Padre Santo. Dele, Señor. Dele la salud. Y Padre mío, sí, que Señor. cualquiera que necesite de un toque suyo, Señor, toque. Y a ti te digo, mi amada, a ti te oh, digo, Cristo. empieza a sentir Santo, la mano del Señor. Santo eres, Jehová, empieza a sentir la mano del Señor que te está tocando. El poder de su Espíritu Santo, Mira, siente la mano del Señor ahí. Sí, Siente, siente Se la mano. está poniendo del la mano Señor. ahí entre en tu hombro. Siente, siente ese calor. Ahí te está tocando. Siente ese fuego abrazador. Ahí te está tocando. Siente, siente el Empieza fuego a sentir del la presencia Señor. del Señor. Siente ese, ese fuego Él está está renovando, Él te este está sanando, Él oh, te este está Cristo. santificando. Gracias Padre. Gracias Padre Gracias mío. Señor, porque... gracias Señor Jesús. Tú estás, señor. Porque usted está con nosotros. Tú estás con nosotros. Tú dices que donde nosotros congregados en oh, el gracias. Tú estás en medio. Gracias, padre. Gracias, Dios. gracias por su grande amor y su grande poder. Te alabamos gracias y le El poder, poder de su Espíritu Santo, porque gracias, nos, Dios. nos capacita, nos instruye. Y gracias, señor. Gracias por su poder y su grande amor. Gracias, gracias señor. señor. Gracias, padre. Gracias. Recibe siga un tocando, soplo del Señor. Siga tocando, siga recibe ese soplo en el del nombre, Señor. En el nombre poderoso y empieza a sentir Jesús, si te... esa mano tibia del oh, Señor, santo, Señor santo, tocando tu cuerpo. Santo, santo eres, ahí te está tocando. Recibe la bendición del nombre. Señor. Recibe la bendición de sí, la Recibe la bendición del Señor. En el nombre en poderoso de Cristo el Jesús. Poderoso de tu hijo, amado Cristo Jesús. Aleluya. Y aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Sí, amén. Y amén. Y ya para despedirnos totalmente. Así es. Bándenos su petición en un mensaje ahí por el WhatsApp en el 469-238-9007. O bien a Messenger, ahí en el sitio del Facebook, pues el Messenger. O bien a hoy.oramos.com. Y nosotros le estaremos apoyando con nuestra oración pero no tenga ningún temor de hablarnos, ábrenos con toda libertad y nosotros le vamos a contestar, y gracias por este tiempo que ha estado en este momento, en esta comunión con nosotros, con nuestro Padre Celestial, y gracias, gracias, gracias también por compartir los videos, que Así Dios les bendiga grandemente. Dios me les bendice y gracias por estar con nosotros, y gracias por compartir Amén. que el amor la paz del señor los pones de bendiciones sus amigos elida y rafael cavazos así es y pues nos despedimos mi amada mi amado en este momento es, es increíble el tiempo se nos ha ido eh, ya son 37 minutos ya llegamos a 38 ah, y bueno pues gracias gracias por estar con nosotros Gracias Martita por estar se con bendiga, nosotros. Marcita. Bendiciones, bendiciones. Y bendiciones para todas las personitas Después que puedan este estar. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Sí, bendiciones, bendiciones Martita. Ella está allá en, en el área del Valle de Texas. Eh, bendiciones. Estamos en bendiciones. el amor del Señor. Y bendiciones para todo el mundo, para todos, También, para sí. todos los que vayan viendo las repeticiones y todo eso. Eh, sus amistades, nuestros hermanos nuestros hermanos en, en, en familia y no familia y todos los amamos y todos los hermanos en la fe Amén. y pues todos los que visiten nuestras páginas sociales y, y pues que vean esos videos y compártanlos compártanlos, bendiciones